Buenos días, gracias por haberse tomado este tiempo para venir aquí, en la Lluvia, etc. Eh, entonces, miren, les voy a proponer que hagamos esta conferencia en modo taller, eh, y conferencia en modo taller, pero con acción reflexiva para que el cómo, que así se llama, es un elemento que tiene esta conferencia, el cómo se ha vivenciado, en actuado, más que yo les diga, miren, esto es lo que podría pasar, sino veamos qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Eso significa que ustedes estarían en acción, en interacción. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mi propuesta es. Ahora les voy a explicar por qué de esa manera, pero quisiera que nos organizáramos físicamente y luego, daría esta breve introducción, haríamos la práctica, digamos. Que estamos llamando como la en acción y luego haremos el análisis ¿vale? entonces eh, se requiere que al menos una persona de un binomio tenga un celular que pueda grabar, esa es una primera condición, Ven que tiene esta cosa para grabar audio algunos celulares no tienen entonces, si ustedes pueden formar parejas en donde una de las parejas uno de los miembros de la pareja tenga un celular que pueda grabar eh, no es demasiado tiempo, luego lo pueden borrar pero luego, luego, no luego, luego <risa> eh, porque puede es información interesante que ustedes mismos van a analizar entonces les pediría que se organizaran en pares uno de ellos uno de los miembros va a, a ser el observador de primer orden el segundo miembro será el observador de las observaciones del observador de primer orden, es decir será el observador de segundo si ¿Sí está claro Tú observas, tú ves lo que ves, ¿no? Y ella ve lo que tú viste. No ella ve esto, sino ella observa tus observaciones sobre el objeto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Observador de primera, de primera persona, observador de primer orden y observadora de segundo orden porque observa uh -huh. observaciones. ¿Sí? Y el tercer elemento será el observador, observadora del binomio, en la interacción y de la mediadora o de lo que suceda en el, en el contexto. Entonces, esa tercera persona estaría atrás de la pareja, en la fila de atrás. Así es que, por ejemplo, si ustedes dos eligen estar juntos, tú, si nos hicieras favor, de observarlos a ellos y observar el, el contexto general. Si ustedes dos van a trabajar juntos, entonces... Tú tendrías que sentarte como por aquí para poder ver lo que está pasando y así se tendría que como que correr. Tenemos también estos espacios y a lo mejor los espacios de atrás. ¿Sí? Entonces son binomios más un tercero. el tercero que se hace entonces un trino. ¿Sí? Esa es una primera acción que les pediría que hiciéramos en este momento y después les digo que es lo que sí, sí, lo más rápido posible. Como quieran. Pero que si sí vean dos columnas, dos columnas, dos con dos columnas, y así se deciden. Ya nos vamos a ver. Ya, ya, se organizan como quieran a partir de este, esta instrucción que les acabo de. ¿Cuánto antes? Para que no perdamos mucho tiempo. Uh entonces, se sentarán por allá y ahí decidiremos a lo manera muy Estamos que Entonces, yo estoy calculando que si son nosotros, hacemos triadas. ¿no? estamos igual, nos falta uno. No? ¿Qué van a hacer? No se entiende. a como... ¿Qué que se a ¿Tú estás con ellos? Ver, entonces aquí se sienta la pareja y atrás se sienta las amigas. Eh ustedes son quién las va a llevar? ¿Está factaje? ¿Sí? No quién va a ver. Porque atrás está ahí 2000. A ver, entonces todos revisan la organización, revisen la por Con excepciones y hagan los ajustes que se de inmediato. Muy rápido, por favor. Revisen dónde están sentados y si se están informando esas criadas de esta manera. Si no, hagan los ajustes. Aquí como está organizado. Ah, es sí. el reportero. Entonces, el reportero puede participar o va a ser observador. Entonces observa todo. Ustedes dos son pareja ¿Quién está estar atrás. Ustedes son con pareja quién está atrás. Ustedes dos son ¿Ustedes con él, ustedes dos con él, y ella, y ella, y ella. Ah, con ellos, ustedes tres, ustedes tres. ¿Ustedes necesitan a alguien? ¿Ya consiguieron? ¿La consiguieron? Ah, bien, entonces están ustedes dos y que la... sepa, ¿Sí? eh, pero ¿Sería de tres entre dos? Así, dos y uno, dos y uno. Necesitamos hacer una satra Pero. Eh, lo que va a determinar que eso pueda ser así son los asientos me voy a explicar un poquito ¿verdad? ¿me permite explicar? a ver, un momentito por favor eh, de nuestra compañera un momentito eh, quienes por cuestiones del lugar no quepan en esa triada se quedan atrás a lo mejor o donde quieran pero se van a sentar sin formar esa triángulo, ¿me explico? ¿sí? Bien. aquí hombre nada más falta falta una persona aquí, ¿se pueden sentar ustedes aquí? ¿y dónde está su persona? se sienta aquí sí, sí, solo la ¿qué vas a ¿Puedes ir con ella? ¿Con la chica de rosa? ¿Por favor? Sí, que te interese. Ahorita ya. Aquí entra. A ver, aquí. Ahí. ahí, ahí. Entonces, ¿quién es? ¿Qué? Si nos hace favor que entren todos los demás. Yo también tengo que funcionar para los no mismos, pero ya Muy formaría. Entonces, ¿ahí? Sí. Entonces, si hay la... Eh, los que ya entraron y no tienen triada, se, se sientan donde quieran. Y ahorita a ellos les voy a dar una instrucción distinta. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más va a entrar? Ya no se puede. Muy bien, entonces vamos a empezar con los que ya tienen grupo. Los que no tienen grupo se van a sentar donde sea, pero como ya los que tienen grupo tienen grupo y saben qué hacer, los que no saben qué hacer se van a sentar donde sea y van a esperar a que se le Les voy a decir a ustedes qué es lo que ¿Eh? les propongo. Cuando yo les diga ya, ustedes, y voy a hacer la pregunta, ¿qué ves? Se la voy a hacer al, que, al observador de primer orden. Y ese observador de primer orden le va, nos va a decir, le van a pasar un micrófono para que se graben. No se preocupen, es de parte de nuestro material. No sale de aquí, así que nos se puede decir lo que ven. El otro que está junto tiene su celular y graba al mismo tiempo lo que la compañera está diciendo así es que el observador de segundo orden graba ¿Puedes colocarte micrófono? el observador de segundo orden graba al observador de primer orden y el observador de primer orden tiene un micrófono que se va a registrar allá porque luego eso nos va a servir para el análisis ¿vale? ¿solamente va a ser audio? solamente va a ser audio pero ustedes van a observar qué es lo que el otro hace ¿sí? Eh, ah, perdón, el, el observador de segundo orden tiene que grabar al, al de primero. Tiene que orden. grabar el primer orden, pero además se va a grabar ahí. Ah, ah las sí, dos. Claro. Porque estamos en, pero estamos en micro y en Ah, ah entiendo. en video. Luego, eh, si me hace el favor de repartir una hoja este, al de primer orden y al de segundo orden y el de tercer orden, si nos alcanza también, si nos alcanza el si no la parte de la y pone la hoja primer orden segundo orden y observador general digamos los que no van, los que no tienen ese rol no tienen hoja entonces, al menos no de estas si sobran ya les damos pero si no tienen rol tú tú haces observar ahí entonces el el que está atrás del binomio va Hacer la observación general, qué es lo que está pasando y qué es lo que les está pasando a ellos dos. ¿Sí? ¿Cómo es que ella hace lo que hace y cómo es que el otro eh, comenta lo que ella hace? ¿Sí? El observador de segundo orden, que es él, que es él, etc., eh, va a estar pendiente de lo que que lo que ella diga, o sea, la observadora de primer orden eh, queda escrito en la hoja que tiene a la mano, entonces el observador de segundo orden observa las observaciones del de primer orden y el, el de primer orden observa lo que va a ver ahí y anot, dice dice que es lo que ve y luego lo anota el de segundo orden se va a asegurar que lo que ella dijo, el de, la de primer orden esté escrito en el papel. En esa traducción va a encontrar diferentes situaciones. Y ella traduce. ¿Sí? Ejemplo, si sí, ella dice, veo un pato, ¡ay qué lindo! Y, y, y a la anotar dice, veo un pato, punto, como él oyó, y además lo grabó, y, lo, y porque recuerda lo que acaba de decir, le dice a ella pero también dijiste al que lindo y iba a decir ah sí, es verdad, se me había olvidado o bueno, sí hay que lindo pero el grado está lindo, está bonito hizo él porque ahí hay una ¿sí? está bien es muy rápido, pero es muy importante los detalles bueno. entonces eh... ¿Está... ¿alguien tiene una duda? Sí. Sí. Alguien tiene alguna duda? A ver, a ver perdón. si nos queda claro, si nos sí, sí, sí, entra el ejercicio. Yo voy a observar y ella me va a observar a su vez a mí. Sí, yo observo lo que supongo, observador de primer orden. Yo soy de primer orden. Miro y ella, me, ella va a estar muy atenta a lo que yo pienso y además lo que tengo que escribir. No puede estar atenta a lo que tú piensas. Porque... No, perdón, corrijo. A, a lo que yo lo que yo exprese. De lo, que acabo de, lo de que, que acabo de ver. ¿Y luego? ¿Y luego tengo que es ¿Ella escribe o yo? No, tú ah, yo pues escribo. escribes, pero tú dices lo que ves. Okay. Y, y ella graba. Ah, Nada más. Okay. Okay. Y luego ella se asegura de que lo que tú dijiste quede aquí si okay. no escribiste todo lo que dijiste ya te dije, oye, aquí te faltó ah, okay. esta expresión okay. ¿Sí? y el otro el que está atrás, está viendo esta dinámica, pero también está viendo todo lo demás y anota okay. ¿qué va a notar? pues lo que, está a lo que está distinguiendo de lo que está pasando okay. el de tercero, okay. el de tercero este... no es el tercer orden sino es el otro sí, no es el que que... No es anotar lo que están haciendo ellos, simplemente anotar si faltó algo de más, muchos ¿No detalles. Es anotar lo que tú consideres que vale anotar, está en tu visión. Okay. lo que te parezca importante, sorprendente, este, fuera de lugar, lo que tú distingas de esta interacción. Okay. ¿Sí? Desde luego, esta interacción tiene que ver con todo lo que está pasando, con lo que yo diga, etcétera, y tú estás okay. Ahora, gracias. Los que llegaron y no tienen pareja, sí, adelante. ¿Todos vamos a participar o solamente los de la primera? Línea? Van a participar, desde luego, ya están aquí, ya están participando. No sé si, pero, menos, pero... Sí, sí, es que me quedaron. Ahora voy a explicar: los que llegaron antes eh, tienen un rol observador de primer orden, observador de segundo orden y el tercero que no es de tercer orden, no, es un tercer. Y los que no tienen ese rol van a observar todo lo que pasa. Eh, ustedes están, van a hacer una especie de observación macro de todo el contexto, de toda la dinámica de este sistema macro de interacciones de los que aprendemos. ¿Vale? Y lo van a notar. ¿Y qué van a notar? Lo contrario, lo que les parezca, voy a decir la palabra, relevante no importante, sino relevante ¿qué significa relevante? que eso que sucede es situación precursora de otra cosa ¿se entiende la diferencia entre relevante e importante? relevante es que esa, esa condición, esa forma esa situación es precursora de la que sigue tiene, tiene consecuencias ¿Sí? ¿está claro? entonces los que van llegando, por favor, si me hace el favor de darles esta, ubicarlos en, con, con esta instrucción de qué es lo que van a ver, si me hace el favor. Muy bien. Eh, se requiere eh, una situación, una condición fundamental para poder interactuar, que es la concentración absoluta. ¿Eso qué significa? Pues ya no estoy chateando con quién sabe quién, no estoy pensando en qué tengo que hacer después, sino estoy aquí con todo lo que soy, con todo, con mis emociones, con los que, lo que estoy pensando, con lo que estoy haciendo. ¿Vale? Ese es un requisito. ¿Alguien no está en esa condición de poder estar así? ¿Alguien está preocupado? ¿O alguien viene por el papelito nada más y espera que se acabe rápido para irse ¿O quiere estar aquí? Si hay alguien que no quiere estar aquí, de una vez que lo digas, y entonces lo cambiamos de rol, lo ponemos como observador rayar y se puede poner. con toda la confianza. ¿Alguien está en esa condición? ¿No? ¿Tú no estás en esa condición? ¿Tú te quieres quedar, chico? Estás cordialmente invitado, entonces te pido que observes también lo que veas. Observes lo que veas, fíjate que te digo eso. A ver cómo lo interpretaste. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, eh, hemos. ¿Quién me, me va a ayudar a pasado? ¿no? Porque yo. Bueno, ¿Es, es que Si quieres. Si Entonces, bueno. Este de este no ven. Y podemos. Ah. Solo pasa hacia acá Sí, sí, se puede proyectar No, solo la más pobre. Sí, me sí. Hay eh, ajá. Y cuando te toque ver a que le toque ver se acerca si quiere, se levanta. ¿no? no, pero se acerca un poquito. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Sí. Entonces vamos a empezar. ¿De acuerdo? Están todos conectados con lo que estamos haciendo. Ya no estamos distraídos. Sí, esa es una situación necesaria para poder... Entonces, aquí la... Se pueden sentar donde quieran. Miren, hay muchas sillas Nada más que lo que van a hacer es observar todo lo demás. Nada más. Por favor, si es cierto. Es una hora, entonces sí se da que se donde, donde ustedes quieran, Díganos que ellos decidan donde, donde quieran. ¿Está bien? ¿Está bien para ti? ¿Sí? Hay que ir a un lugar, hay varios lugares. Sí, lo más rápido posible, por favor. Bueno, para poder ver. Entonces, así se llama la. La, este encuentro diseño de caminos de aprendizaje del saber qué al saber cómo en el acompañamiento formativo desde una perspectiva compleja ya estamos actuando desde una perspectiva compleja esta organización tiene que está claro y si no se va a ir aclarando por qué vamos a ver yo tengo unos objetivos pero esos son los míos Quién sabe si esos objetivos lleguen a ser los suyos una vez que hayan pasado lo que van a pasar en esta charla o esta interacción. Entonces, el objetivo mío es mostrar en la práctica procesos en activos, vamos a dejar en este momento así la palabra, que se revelan en el diseño de sistemas de observaciones, como ven, este es un sistema de observaciones, pero de orden cibernético. Y cibernético tiene que ver con. E ir ajustando en el camino las acciones, las interacciones para lograr los fines que se persiguen. Esta explicación sobre los, los cibernéticos que acabo de dar ahora es la que vamos a considerar cuando decimos cibernético en esta charla. Eh, el acompañamiento formativo tiene que ver con yo acompañante. Eh, le ayudo al otro a que se dé cuenta de cosas, le propongo situaciones para que se dé cuenta de cosas, haga los ajustes que requiere hacer y eh, de alguna u otra manera cambie algún otro aspecto. Yo estoy pendiente de situaciones desestabilizantes, puedo yo mismo misma provocar situaciones desestabilizantes para que el que esté en el proceso formativo, yo también estoy en ese mismo proceso como acompañante, dé el paso en situación desestabilizante y puede ser que cambie algo. Vamos a ver, lo vamos a ver en la práctica. Eh, cuando hablo de procesos en activos, estoy pensando en eh, puesta en marcha de la corporeidad en sentido completo, total, es decir, el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo, el aspecto perceptual y el aspecto de la interacción corporal con el otro. Y todo eso en, circulando en una esfera, en un ámbito de sentidos. Eso para mí tiene un sentido. Yo le doy esa interpretación y entonces tiene un sentido. Poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. Sí. Queremos observar cómo la generación de formas recurrentes, va y viene, va y viene, reconocibles, las veo, las comprendo, las ubico. Eh, complejas porque hay interacciones multiniveles multipersonas eh, multiformas eh, que estamos observando por eso complejas emergen en el proceso de acompañamiento eso quiere decir que de las interacciones aparecen súbitamente sin saberlo sin preverlo y sin eh, eh, mirarlo, por eso preverlo desde antes emergerán cosas de cualquier índole producto de esas interacciones, siempre y cuando esas interacciones hayan sido en, en, de forma auténtica, es decir, en libertad, autónoma, es decir, sin prescripción, y eh, eh, plagadas de sentido. Vamos a ver un ejemplo, varios ejemplos espero. Y entonces es cuando eh, en este fenómeno de en acción, eh, el grupo o los participantes se autorrealizan. Es un poco lo que quise hacer en este primer momento cuando nos dije, y ustedes se organizan. Los, se organizaron los que pudieron organizarse, porque se pusieron de acuerdo, o a lo mejor ni siquiera discutieron a ver qué sería conveniente, sino se sentaron y juntos. Hay otros que requirieron de una instrucción precisa de otra persona que les dijo, tú aquí y tú allá. Eh, hay otros que, aunque se les dijo, tú aquí y tú allá, pues de todas maneras no tendrían eficacia en otro momento, de otro proceso de comprensión de lo que había que hacer, son tres niveles diferentes o puede haber más, desde luego desde luego también esta esto que les estoy proponiendo que hagamos es como dice una estimada colega eh, renombrada es una forma entre muchas, no es la forma es una forma entonces tampoco es eh, todo o, o la nada, sino es una propuesta nada más okay entonces además los, los pongo en situación, los pongo en contexto como vamos a hablar de diseño eh, en el diseño, es decir, en la creación de una serie de condiciones a, tra a través de una serie de medios para producir una serie de interacciones se consideran tres elementos fundamentales hablando de este diseño cibernético en el proceso de aprender o comprender algo eh, tres elementos que están puestos aquí que, es, que hay que considerar cuando uno diseña algo que no es decir preparar una clase, no es nada más preparar una clase y aquí tenemos, este, eh, estimadas colegas del ámbito de las artes saben perfectamente bien a lo que me estoy refiriendo cuando uno diseña eh, diseño es creatividad, diseño es innovación, diseño es algo que aparece aparentemente de la nada a través de una serie de organizaciones de cosas que yo ya me di cuenta y que veo en los contextos, por diagnósticos o lo que sea o con mis propios objetivos y que con todo esto hago una propuesta una propuesta para interacción para interactuar, ¿interactuar para qué? pues para lo que cada quien quiera, para aprender para sentarse en un auditorio la forma de las sillas o para manejar un coche la ergonomía de los asientos, etcétera para poder hacer lo que estamos haciendo entonces en el diseño consideramos el contexto, los niveles de distinción o de análisis, multiniveles, multi ahorita lo vamos a ver, y el tiempo. El tiempo y sus variaciones. Esto es lo importante. En este taller conferencia, el transcurrir del tiempo es lo que es condición sin la cual, sí o no, se puede lograr lo que se espera que se logre, que es que emerjan situaciones eh, de cambio o hallazgos de cualquier tipo. Eh, si orbitando alrededor del diseño, además de estos tres elementos que estoy ya mencionando, estará el factor comisión, es decir, eso que tiene que ver con cómo aprendemos, qué aprendemos, eh, el proceso de darnos cuenta y de ajustar o cambiar. Eh, eh, el, el, la noción de sistemas o del ámbito de sistemas complejos es decir, todo está interconectado dinámicamente interconectado en multiniveles la intermediación formativa que es pues, este, este mismo acontecimiento, acontecimiento, porque espero que hoy sea un, una experiencia precursora de otra cosa distinta, por eso, por, y que deje huella espero, ojalá y que eso sea recordado por ese acontecimiento de esta intermediación formativa en donde los mediadores, si ustedes no se distraigan, nadie se distrae porque en el diseño entienden cuál fue mi diseño, por qué antes, por qué desde entonces, porque hay momentos de distracción y entonces se pierde el hilo de la, de la dinámica y demás, digamos. Eh, y yo estoy pendiente. ¿Cómo estoy pendiente yo que estoy la mediadora? Pues porque estoy concentrada en todos y cada uno de ustedes. ¿Y cuál, qué información me dan ustedes? Pues información no verbal, que tiene que ver con las posturas del cuerpo, por ejemplo. ¿No? Y si no estoy atenta, eso no lo veo, entonces ya luego pues, se me de bueno. Entonces, intermediación formativa, porque no solamente es mediación, no solamente soy yo quien habla, sino somos nosotros que estamos intermediando procesos porque lo que vamos a observar son procesos ¿está bien? ¿sí? Eh, y el elemento, digamos la cereza del pastel sería eh, la dimensión ética y la dimensión estética ¿de acuerdo? ahorita lo vamos a ver entonces eh, esto que está en azul nada más para darles eh, precisión cuando hablamos de sistemas cognitivos, lo estamos abordando desde la corporeidad y por eso desde la inactividad, desde la interacción entre los, las corporeidades de los agentes que interactúan eh, y que está eh, signada, digamos, por tres elementos fundamentales, como ya lo había dicho, que es la percepción, con todos nuestros órganos que podemos percibir desde luego percibimos no solamente lo que vemos, sino lo que sabemos de lo que vemos, y eso entra en el pool, si me <tose> decirlo así, o en la en dinámica de la percepción, la emoción que está atravesando todo el tiempo, todo lo que hacemos, y la comprensión cuando decimos ¡Ah, es que ahorita ya me di cuenta de qué! etc. Eh, los sistemas éticos, y, y todo esto visto como sistema, el sistema cognitivo que aquí está, porque yo decido que aquí esté yo observadora, decido que aquí esté mi diseño. Los sistemas eh, éticos y estéticos, lo voy a ver también como sistema, porque yo decido que sea sistema. Es decir, yo decido que estos dos elementos, el ético y el estético, aparezcan en mis observaciones. Y desde luego los medios que movilizo, yo como mediadora propuesta, o diseñadora de este, de este aparato, de este artefacto, eh, para mostrarlo a ustedes, para que ustedes realicen ese diseño en la acción o la interacción y luego que esa es mi esperanza quieran hacerlo en sus cursos si es que son profesores y si son alumnos también en sus propios diseños bueno hablando de los sistemas éticos y estéticos que de pronto se combinan ¿eh? o pueden estar separados o son subsistemas uno de otro ya veremos uno el estético relacionado con la implicación es decir implicación profunda y por eso eso que digo es así no, es hacer, no hago como si, sino es eso eso es lo que veo, no hago como que veo una cosa y veo otra cosa en realidad, no, veo eso y realmente es lo que yo veo, esté bien o mal no importa pero cuando digo implicación profunda es que yo actúo ahí con lo que soy y no en la simulación y cuando digo sentido desde, las, desde, desde los sistemas éticos es por qué razones yo tomo esas decisiones lo, a lo que le digo sí le digo sí por lo tanto a lo demás le digo no ¿por qué tomo esas decisiones en el cruce de caminos cuando tengo que decidirme sobre algo? y sobre cómo eso que hago afecta a otro o, o me afecta a mí misma? Eh, luego los sistemas de mediación o intermediación en donde aparece este fenómeno tan elemental pero tan difícil de realizarse que es la comunicación porque la interacción no necesariamente hay Puede haber solamente lenguaje, lenguajes o lenguajear, o palabrerías. No necesariamente hay comunicación, porque para que haya comunicación, como muchos autores lo dicen, eh, tiene que haber una retroalimentación recursiva. Quiere decir que lo que tú me dices es retroalimentado por algo que yo te digo que tiene que ver con lo que tú me dijiste y por eso es recursivo porque eso da pie para que eso que tú me dices tiene que ver con lo que tú dijiste y eso que yo te dije tiene que ver con lo que etcétera, y va y viene, va, y viene pero en una construcción helicoidal ascendente y que puede ser que en esa interacción emerjan situaciones eh, no esperadas como por ejemplo ¿qué bien me caes? yo no sabía que me caías tan bien, es más me caías tan gorda pero después de que hemos interactuado de manera coherente, este, recursiva y auténtica, pues ya veo que es una linda persona. Entonces, y eh, por eso también es relevante, porque yo lo que te digo, o lo que pasa en esa interacción que estamos realizando, da pie para que continúe ahora otra cosa a partir de eso. ¿no? Es coherente porque yo te digo lo que digo, y eso que digo es coherente, no es una tomada de pelo. Sino realmente es eso que te estoy diciendo. Eh, y es corregulada. ¿Cómo es corregulada? Bueno, a ver, están dos amigas en la banca sentadas y una dice: es que mi novio, tal y tal. Y la otra está con su celular, su otra amiga. Y entonces ella sigue le contando: es que Pedro, que no sé qué. Y dice, ah, sí, sí, hermana. Fíjate, que sí, sí, sí, qué bien, qué bien. Y la otra, pero es que me yo le duele mucho. le dice: no, no te preocupes, ya a no pasa. Sigue distraída con otra cosa, cuando aquella le está ofreciendo su vida para ser escuchada y la amiga nada más está con ella, pero no está con ella. No hay una interacción coherente, recursiva, este, relevante. Entonces, de pronto la amiga que le está contando su vida personalísima, eh, le dice, ¿sabes qué? Ni siquiera me estás escuchando. Y entonces es cuando ella regula ambas y le dice mejor nos vamos a comer una torta porque lo que yo te estoy diciendo no es relevante para ti porque no te deja yo me doy cuenta por tus retroalimentaciones que esto que te digo no es importante para ti mejor repáramos, etcétera perdón por el ejemplo entonces, y esto, esto que estamos haciendo ya preorganizados es los sistemas de observación tenemos los de primera persona los de segunda persona, observaciones de observaciones y luego lo que sería la, la observación de tercer orden tiene que ver con lo que vamos a hacer después de este ejercicio y tiene que ver con análisis de patrones y dinámicas y posiblemente de algunas teorías que aparezcan ahí en el camino que nos ayuden a explicar o a comprender eso que está pasando. Eso, eh, desde luego, lo vamos a hacer todos, pero sobre todo, los de, nos van a ayudar mucho, los que están en tercer, eh, son los terceros. Nos van a ayudar mucho porque están un poco afuera y pueden tener todo. ¿Sí? Así la mano los que son de tres, son el del grupo de los tres. Ustedes. Y los que llegaron, que no tienen rol, también podrían este, ayudarnos con eso. No, no, no, no. Muy bien. ¿Estamos listos entonces? ¿Sí? Vamos a tomar aire. aire ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de dinámica. Entonces tomamos aire como para decir, bueno, ya tanto rollo estamos bien ahora ¿qué vamos a hacer? No? Y la pregunta es, ya que no podemos hablar, los que llegaron después no podemos hablar, porque eso es ruido ambiental que tiene que ver con lo que pasa. Es algo muy sensible, pero muy profundo, si queremos que sea. Entonces, si no, favor, la pregunta es, y cuando le la pregunta, me ayudas a pasar. ¿Qué es? ya no quiero vivir ya lo pero si bien nos acompaña, a lo mejor un primer equipo que es lo que el observador de segundo orden si quieres por favor a pasarle un, un micrófono este observador de segundo orden de esa triada va a leer eh, eh, va a decir lo que escuchó que dijo la observadora de primer orden va a repetir, no leer, vale, va a repetir lo que escuchó de la persona de la, de la persona del no lees, lo, acuérdate que dijo de lo que te acuerdas bueno eh, dijo que la imagen veía la discusión del colaborador a lo que parecía ser una flor ahora, nos pasas la grabación lo que grabaste de lo que ella dijo y todos preparan no, no, no, no la grabaste. ¿No la grabaste? Es que un… Tú puedes, por favor, decir lo que viste. No lo que escribiste, sino lo que viste. Ah, pues yo le dije que en la imagen yo veía un color morado resaltante y la esta lo que parecía ser una flor. La persona de la triada, ¿quién es? ¿Qué diferencia encuentras entre lo que dijo él y lo que dijo ella? Dijeron lo mismo que era una flor morada Con un color morado muy resaltante ¿Eso dijiste tú? ¿Qué es lo que no dijiste de lo que dijo que dijiste? Exacto Aquí se te pasó la palabra resaltante Y ella lo reconoce Y tú reconoces que lo que ella dijo ¿Y qué escribiste? Por favor Es un color morado que resalta en la imagen y un aumento de lo que parece ser una flor. Resalta otra vez, un poco más lento. Es un color morado que resalta en la imagen y en aumento de lo que parece ser una flor. Y en aumento, lo que parece ser una flor. Y un aumento. Y un aumento, ajá. Vamos rápidamente a analizar lo que ustedes hicieron, ¿vale? Y eso nos van a ayudar los de atrás, los que no tienen, los que ahorita, este, responsabilidad, digamos. ¿Cuáles son las, diferentes, las diferencias entre estas tres traducciones? Porque lo que hemos visto es una traducción de esto. ¿Y qué, es lo que, ¿Y qué es lo que ellos vieron? Pues lo que ellos vieron que no es lo que tú, tú, tú, tú vio, sino cada quien vio lo que vio. Así es. Y en la traducción, pues cada quien tradujo lo que pudo. Y en ese yo traduje esto de lo que tú dijiste, de lo que ella dijo, pues en esa traducción múltiple múltiples capas del sistema de traducciones, podríamos agregar aquí un sistema más de observación que es el sistema de traducciones que tendría que ver con qué es lo que no dijo él de lo que ella sí dijo y cómo lo resaltó etc. entonces podríamos rápidamente si nos repites tu oración escrita, qué es lo que ella tradujo, ¿eh? que no necesariamente qué es lo que ella dijo porque la traducción entre lo que ella dijo y lo que ella misma escribió de lo que dijo hay una distancia y todos esos son microprocesos y lo que estamos viendo son los microprocesos. De eso se trata. Y nadie los ve, nadie tiene tiempo. Nosotros sí tenemos una horca. es nada? Pero a ver, por favor. ¿Es un color morado? Que es un color morado. Fíjense, es un color morado. ¿Qué es lo primero que ella ve? Nuestros compañeros que no tienen responsabilidad. Un color. Un color morado. Un color es un color, primero ve ya un color nada más ni nada menos en primera instancia el primer nivel de observación es un color y el color tiene un atributo morado ajá, morado o qué es morado al ser, digan los que le pusieron nombre al color al mismo tiempo una, dos y tres al mismo tiempo todos van a decir el nombre del color listos, una Dos, tres. Colores, lila. Al mismo tiempo, pero bueno. Morado, lila. Otra vez, una, dos, tres. Colores. Bueno. Entonces, ¿ven la diferencia? Aquí casi nadie dijo, pero eh, ¿es un color morado? ¿Es un color lila? ¿Qué otro color puede ser? Por, por, por, por rosa. rosa. Blanco, bueno, pues si sí, ves todos los colores, colores eh, claro, entonces eh, es un color morado en, en dónde? El lado, el lado. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Te das cuenta? Sí. El, la distinción que has hecho en primera instancia es un color morado de todo esto, viste el color morado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Le gustó, le resaltó? <risa> ¿Le relacionó con algo. La... no, no lo sabemos? Pero es lo que ella vio, ¿no? Y luego, que resalta en la imagen. Que resalta en la imagen, quién sabe, para ella ese color morado resalta en la imagen, para ella, pero depende, ¿no? ¿Alguien tiene otro color que resaltó de la imagen en primera instancia? ¿Alguien puede decirnos blanco? ¿Cómo el blanco y no el morado? Es como un tono, es azul-violáceo, en el que más resalta, no exactamente, o el. Pues ni la entendido ¿no? Claro, Pero entonces es lo que claro. tú acabas de decir Fíjate que yo, eh, ya hicimos esa pregunta A la que tú le das en este momento respuesta Yo hice una segunda pregunta Y dije, ¿qué otro color puede resaltar? Y tú también digo, blanco Y tú lo que hiciste fue regresar a la primera pregunta Y pre hacer tus precisiones ¿Por qué? Porque querías Porque estabas lista para decirlo pero ya estábamos en otro canal porque ya alguien dijo pues blanco pues habría que hablar, habría que hablar sobre el blanco pero tú quedaste girando en el morado y haciendo las precisiones quién tiene razón o a quién le damos la palabra o qué camino seguimos el blanco el morado con sus precisiones cuál yo maestra cuál sigo el por qué el blanco oh. Porque responde a mi pregunta y su respuesta es coherente a mi pregunta, pero el otro ya pasó y está ahí, está ahí operando en su cabeza. Y si yo le digo, no, eso no, niña, no es ese, no es eso, si no es esa cosa, y siguen hablando de eso porque están implicadas, <risa> siguen implicando, sí, Exacto. ajá. Pero entonces la maestra dice, pero a ver, yo tengo mi programación aquí lista, ABCD, del 1 al 10, y eso ya, me, ya no es así, sino es como yo digo. Pero si yo digo como yo digo, lo que ella dice pierde sentido porque ya no es escuchada, ya no es puesta otra vez en, en esta circularidad de conversas en la conversación. Pero sería profesora si pasó a segundo plan sin, sin terminar el primero con, con calidad bueno quién define eso Yo. tú desde luego tú decides qué tiempo necesitas para darte cuenta y de mis cuántos dudas tienen todavía de la primera de la primer este pregunta que yo hice o ya comprendieron lo primero cuál es lo que resalta claro pero las comprensiones tampoco están definidas temporalmente no puedo Claro, porque a lo mejor ahorita que dijimos también el blanco se te prendió poco, porque si tienes que no más blanco. En realidad son colores, no exactamente Exacto. un color. Entonces tú misma haces una precisión después de la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿La primera o la segunda? ¿La primera? No necesariamente, porque entonces la primera puede ser la segunda. La que tú sí, teniendo. pero yo tengo que aclarar. ¿No? Ok, todos estos son mis alumnos. Ay. ¿Quién tiene dudas de la primera? ¿De cuáles colores o qué color fue el que cuando tú haces esa pregunta... solo ella? Déjame, déjame retroalimentar esa pregunta que tú haces. Cuando tú haces esa pregunta, tú lo que estás esperando es homo, homogenizar. Cuando dices, ¿quién no ha entendido? Es, ¿quién no ha entendido lo que yo ya entendí? Tú, maestra. Entonces, tú esperas con esa segunda pregunta sí es duro, pero es verdad mm. cuando tú, ¿sí? ya te diste cuenta ok, muy bien entonces tú dices, a ver, ¿quién no ha entendido? ¿quién ha entendido qué de qué? pues lo no, que la maestra ya entendió le queda claro lo que está escrito en su programación ¿no? en su plan ahí mm. dice que tiene que entender eso ¿y quién ha entendido eso? pues a lo mejor solamente tú o ella y los demás, pues porque no están en ese canal todavía están en otro que no estás tú y no te puedes dar cuenta si tú homogeneizas y vuelves a homogeneizar, se trata de abrir, y por eso lo estético. Falta entonces. No, bien, continuamos. Bien, bien. Justo lo que está sucediendo son diferentes procesos, ¿no? Sí, cada bien, quien lo bien. pensamos desde esta perspectiva. ¿no? Sí. Entonces, que es el... Sí, sí, sí, es el sistema de procesos. Ah, que sí, se, se, se, combina es... y se combinan, ¿no? Ajá. Sí, Bueno, es que se inició la discusión sobre Ecológico. A raíz de la primera observación. No es que haya una u otra porque el diseño manda, sino la dinámica se, se generó a partir de ello. Y entonces, eh, pues no estamos homogeneizando, sino estamos más que buscando dudas. ¿Qué otras percepciones hay de todo el grupo que nos encontramos aquí? Sí. Para expandir, para darse circularidad, para, no sé, para generar mayor diversidad de lo que podemos observar. Ahora, a un lado esto. Pues bueno, yo observo que uno de los pétalos está lo cruzan los rayos del sol e incluso se ve mucho más claro y podemos ir viendo matices variados incluso en ese en ese color en el que partimos o iniciamos la discusión a raíz de la observación de la compañera. De acuerdo, y entonces usted ahorita o tú, perdón, si algunos de ustedes, entonces tú, tú ahorita estás haciendo eh, es como el, el alumno que quiere que quiere decir que, que, que piensa y el pues, comodoro. No, estamos en un, vamos más para allá. Tomás, la precisión que nos haces, desde luego, déjame, déjame, no, no, déjame actuar así, ¿eh? porque estamos viendo. Este, la precisión que tú nos haces sobre lo que ella dijo y, eh, viene bien viene con la explicación que nos hace de la posibilidad de diversidad y luego a eso agregas lo que tú piensas sobre, sobre la foto. A eso, a eso me refiero. Claro, porque tú también tienes ganas de decir lo que piensas. ¿Por qué empezamos por ahí? Pues porque sí, por lo que sea. Pero si se dan cuenta cómo eh, eso, que, eso que detonó esa acción pudo haber sido otra detonación si hubiera sido con otra, con claro. cualquier otro. No es lo que la maestra dice que debe ser lo bueno o lo que debe ser, sino lo que es, y lo que es desde la dinámica de cada quien los tiempos las experiencias, las formas de percibir, lo que acaba de escuchar, lo que volvió a escuchar, de lo que ella misma dijo, o lo que el otro observó, de lo que ella, etcétera, etcétera. Todo eso para mostrarles la complejidad de eh, formas que se tras, entrelazan para eh, para generar en ese entrelazamiento microprocesos cognitivos, afectivos, emotivos y de acción y están ahí vivos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace el mediador? Pues seguir su clase, porque si no, ya no dio el tema que le tocaba hablar y luego viene el examen, etcétera esa eh, des, como des, eh, todo, todo eso que hacemos sin sentido, sin, sin el sentido real, que, que, sin el sentido.. Legítimo que tendría que tener eh, de este, este asunto del aprender, todo lo que hacemos, signado por los tiempos institucionales, por los tiempos de mi programa, borran los microprocesos. Y es en los microprocesos en donde pasan las cosas, como ¿no? acabamos de ver. ¿Sí? está claro, están de acuerdo sí, sí. conmigo, alguien quisiera retroalimentar este asunto. ¿Más y, y bueno, en ese sentido. Ah, perdón que el que decida sí, si sí, que que la... los dos quieren hablar pónganse de acuerdo a quien no. va ah, gracias y como en ese sentido eh, a veces no se da la comunicación o no las cosas se entienden de manera distorsionada ¿no? eso, eso es, un, es un poco como riesgoso, ¿no? que en este proceso de, en estos microprocesos a veces esa comunicación pues no es como la maestra lo dijo ya el alumno va y da esa comunicación y pues no, ya no fue lo que la maestra pero es lo que va a preguntar en el examen. O sea, ya, ya se, perdió. Todo, se perdió. Todo su sentido se perdió. Y después alguien puede decir: ¿pero a qué horas hacemos eso? Si nuestra clase es de 50 minutos. Es, es como me está pasando ahorita. Me dice: Mira, pues no, tienes 20 minutos. Yo necesito un día o tres semanas. No <tres> <Después. risa> sé. lo que hacer. Pero por eso decidí que hagamos un taller después. <entrepreneur> En sus, en sus unidades podemos hacer un taller con sus profesores para que lo vivan, y entonces a lo mejor con una especie de hora extra o uno de las horas de clase, hacer esto para que recuperar a la persona, al sentido que tiene el estudiante cuando dice quiero estudiar esto, quiero llegar a hacer esto, y no solamente la burocracia, ¿no? Del papelito. Bueno, tengo tres fotos, pero a, a, a, habiendo dicho esta este aquí Ay, hay un no, no, montón de cosas hay patos, hay hinados, hay pelos, hay bolas hay un montón de cosas y cada quien lo hizo, ¿no es cierto? Sí. vamos a pasar nada más para enseñarles mis lindas fotos porque estas son plantas ¿alguien dijo que son plantas? ¿alguien puso son plantas? sí un fondo un fondo hierboso a ver, cada quien dice la fuerte, ¿qué es lo que voy a los que, los que vieron de primera vez, primera observación. Fuerte, Te amo, tú ya más tuyo El que sigue, por favor, así rápidamente. Yo puse que unas paricuerdas en primera instancia, no jardín. Ajá. El que sigue. Rápido, rápido. Plantas. Rápido. Veo perspectiva, primero, segundo y tercer plano. Por favor. ¿Alguien más? Orquídeas. Orquídeas también. ¿Quién más? Plantas de tono morado y verde. ¿Quién más, aunque no tenga el <coughs> Hay otras. La ecología marina. Qué <risa> bueno. <risa> Un paisaje con piedras, una planta con frutas que no conozco y pastel. ¿Qué más? Yo vi pelos. ¡Ajá! <risa> <risa> Cada uno vio lo que vio, ¿no? Desde lo marino hasta las piedras y lo que sea, ¿no? Hasta las ¿sí de los Bueno, entonces, ¿a ver qué sigue? ¿Qué es esto? Es esto Es eso. Entonces, hay ajustes. Escriban. Escriban los que están escribiendo. Ahora, ¿qué es esto? Rápido. En una o dos palabras. En esa escritura yo espero que haya un ajuste. ¿Hay ajustes? Los que dijeron orquídeas, ¿qué dicen ahora? ¿Qué dices tú de orquídeas? ¿Qué dijiste? ¿Qué son ahora? Violetas. Violetas. violetas. ¿Quién puso violetas? ¿O quién puso peces? No. ¿O quién puso hadas? ¿O ¿Quién puso piedras? ¿Las piedras son piedras? ¿Quién dijo piedras? ¿Quién dijo piedras? ¿Son piedras? ¿Tus piedras son piedras? ¿Qué son ahora? piedras? Ahora son flores Ah, son flores Ajá. ¿Y cuáles de esas son las flores? ¿Las de la izquierda, las de la derecha, las de abajo? Las eh, dos ¿Qué color tienen tus flores? Veo dos macetas con flores moradas Ajá, moradas ¿Y cuáles serán las piedras? ¿Lo morado o lo verde? Lo verde Ahora ya no las ¿Cuáles son las tiendas? No sé, ya está. Creo que fue una fotografía microscópica y por eso se revuelve. Ajá. Bueno, ¿y dónde quién, quién dijo dónde está lo microscópico? Los de los microscópicos. ¿Qué es lo microscópico acá? ¿Quién dijo? ¿Microscópico? ¿Pero ahí? ¿Dónde está lo microscópico? pues ya no antes sí puede pasar a la de aquí ¿dónde está aquí lo microscópico? microscópico ¿no? ella en los pelitos ¿es microscópico? ¿Puedes no se puede creer ¿no? ¿es microscópico? o sea, ¿tú lo puedes ver? lo que dices es que es microscópico lo estás viendo, ¿verdad? ¿es microscópico? no <risa> Sí, pues ¿dónde está tu microscopio? ¿O tienes una super vista microscópica? ¿Por qué no? Pues si a lo mejor yo puedo leer lo que dice ese allá y a lo mejor tú no. Yo tengo una, una visión más fuerte que la tuya. Pero microscópica ven conmigo al laboratorio y ayúdame, ya me evito al microscopio, por ejemplo. Pero interesante, interesante, porque a veces lo decimos como lo decimos casi en automático, porque da la impresión que es microscópico, aunque esta fotografía está tomada con un celular. Bueno, como parte de la observación general, yo creo que aquí se está distinguiendo algo de lo que hablabas hace, hace rato, que era la parte de la implicación, de cómo lo veo y cómo lo expreso. Y aquí, obviamente, se está dando un fenómeno de... Eh, Negociación de significados. Muy probablemente la chica, bueno, la compañera, no quiere expresar el concepto de microscópico, sino más bien de la toma de un plano. Eh, ¿Cómo se llama el plano? ¿El primer plano. No, no es el primer plano. ¿El plano? Es un ¿El plano, plano, ya plano, se, ¿el plano de detalle. El plano de detalle, que sería este. De en cambio, tenemos otra fotografía en donde hay un primer plano en donde se ven en las dos macetas. Uh -huh. Y aquí lo que eh, nosotros nos toca como mediadores es regular esta parte del significado. Efectivamente no es decir no, pues tú no tienes este tu microscopio o dónde está tu supervista, más bien es aclarar que el concepto que estamos utilizando no es el adecuado, más bien la etiqueta que nosotros estamos utilizando no es la adecuada, y hacer referencia a aquella etiqueta que sí corresponde al concepto que la compañera quiere expresar. En ese caso creo que eh, sí es importante en estos espacios que tú llamas eh, micro microespacios sí, o, o los microprocesos, hacer ese énfasis en la parte de la negociación de significados con los estudiantes o entre diferentes eh, participantes de la triada dialógica de la que estabas hablando porque es justamente en esos momentos de la regulación del vocabulario, de los conceptos, del uso de las diferentes etiquetas, donde nosotros podemos comunicarnos, o donde estas diferencias conceptuales se convierten en abismos, ruido o que entorpecen la parte de la comprensión. Muchísimas gracias por, por la retroalimentación. Desde luego, esta negociación se puede dar y de hecho se da. Porque el camino al que eh, la meta a la que queremos llegar es esa meta, es mi meta como diseñadora de, de este curso, digamos, y que ustedes alumnos, entre comillas, tendrían que llegar a saber eso o a nombrar eso como se debe nombrar. Pero desde luego ese es un camino y es el camino recurrente o recurrido La propuesta evita los pre, eh, las prescripciones y la negociación en todo caso sí se da, pero en otro nivel, no en el debe ser. O el de vamos a negociar si lo que tú dices es verdad o lo que yo digo es verdad, no en ese nivel, sino en el nivel del sentido que tiene para mí eso que estoy viendo en función de lo que estoy viendo y que estoy percibiendo y que está teniendo que ver con mi propia historia. Y luego, como deseo de saber, viene lo que sigue. Y lo que sigue, este, ya no, no tengo. Ah, sí, creo que sí está ahí. Podemos pasar rápidamente te, nos brincamos todas las diapositivas que siguen y vamos, ahorita regresamos rápidamente, y vamos a, a más, aquí a donde está la festa, es la número 22. Si me haces favor así como le cierras tantito, no hay 22, Ah, es que ya no lo puse. Ya. No hay 22, ¿verdad? Ah? No hay 2, más allá, no hay 22? Más, más, más, más, más, más, más, más, más? Todo, ahí, más, más, más, más. Esto. Esto. Bueno, entonces no está ahí. Pero lo que me pasó a mí cuando hice este ejercicio conmigo misma, porque yo tenía mi, mi celular y entonces tenía mis violetas en la ventana de mi cocina y entonces empecé a tomar fotos. No empecé por necesariamente por la primera, empecé por la que sea, pero yo he organizado esto para ustedes de esa manera. Y lo que hice cuando me fui acercando, Alejandro, acercando, Alejandro, es que la misma planta, en. en Interacción en activa me iba diciendo qué es lo que yo iba viendo, y entonces mi acercamiento con el celular a la planta hacía que mi cuerpo se fuera moviendo para que yo sacara la foto de aquello que la planta me estaba diciendo. Y de pronto, como arriba de esa planta hay otra que es otra violeta, pues yo digo: Ay, mis violetas. ¿Cuál es mis violeta? Pues no son las dos son violetas. Pues ninguna de las eh, esta que estamos viendo no es una violeta. Es una no violeta a la que le decimos violeta. Y esa no violeta es de otra familia. No es la familia violacea, sino es eh, que es una uh, violeta africana, sino es de la familia cencideriaceae, lo que sea. Y yo bióloga me di cuenta. Eh, que no eh, sabía que esas dos violetas eran violetas o no eran violetas, sino eran familias distintas, pero que de, de manera común les nombramos como les nombramos. violetas. Entonces, estas, las, estas dos son violetas africanas, pero no son de la familia de las violetas, etc. Bueno, eh, el chiste es que entonces el estudiante, eh, siguiendo tu... De manera recursiva, tu comentario, el estudiante tendría que hacer esos ajustes, no importa quién sea el que aprende. Pero aquí, cuando yo te digo es que eh, eh, el microscopio, tú mismo hiciste un ajuste, dijiste, bueno, no. Yo no tuve que decirle, no es microscopio, sino hice un pequeño camino y si lo grabaron, podríamos regresar, no sé si nos diera tiempo, pero eh, no le dije sí o no en esa negociación, sino dejé abierta la cosa para que ella, Hicieron si los ajustes que, que hizo, y eso son las emergencias. Los ajustes son las emergencias. Podemos regresar rápidamente a las a las, a las que siguen, para hacer eh, el análisis rápido. Bueno, aquí está la flor, etc. Para el tiempo corre. La que sigue, ya vamos a un poco ahí. A la, a, la que, a, a la que sigue después de las flores. Que es, ay, mis señorita siempre, siempre ¿No? Y entonces yo me fui al Google, me fui a la enciclopedia y, y yo llegué a una distinción que no, que no tenía ninguna distancia. Y eso es el aprendizaje, entre comillas, otra vez, son solamente eh, movilizaciones cognitivas, afectivas, emotivas que, que se circulan ahí porque me di cuenta de algo que yo me di cuenta en esta recursividad, en, en esta interacción recursiva. Bueno, pues, entonces. Aquí rápidamente eh, podríamos hacer como un resumen de lo que de las partes eh, de los elementos de tercer orden que tiene que ver con la teoría. ¿no? Entonces las triadas son primero, segundo orden y el eh, que observa esos que es un observador también de segundo orden y lo que llamaríamos eh, la observación de tercer orden sería la puesta en situación desde la teoría o desde la, la parte conceptual desde lo que sabemos sobre eso que se observa y entonces eh, cuando hacemos un diseño eh, necesitamos definir el contexto y el contexto implica definir circunstancias bajo las cuales ocurrirán las observaciones sistémicas ¿Por qué sistémicas? Pues vean lo que pasó si lo hicimos sistémico, si lo hicimos en niveles, Pues pasa lo que pasa. Aparecen capas que, aparecen capas que no se ven en los procesos de aprendizaje o de, de resolución de comisiones porque vamos demasiado rápido y porque vamos demasiado directo y vamos demasiado a lo que tenemos que llegar sin pasar por los procesos o sin observar los microprocesos, que es ahí donde emergen estas situaciones que Ahora, rápidamente quiero, quiero mencionarles este término que, se, que en inglés se llama affordance o accesibilidad, porque eso tiene mucho que ver con lo que hacemos como profesores y como estudiantes. Eh, cuando diseñamos algo se requiere considerar las posibilidades de acción, de accesibilidad, que brinda un contexto dado, incluida la capacidad de percibir los medios utilizados. Yo tengo ahí mi, lo que en algunas situaciones llamamos dispositivos o mi planeación, etc. Y eso que estoy presentando no es accesible a los estudiantes y por eso no pueden interactuar con eso. Ejemplo, la fórmula tal, la ecuación fulana o el modelo químico, no sé qué. A mí no me permite esa estructura, esa forma, acoplarme a esa foto. No entiendo nada, no me da a qué ver conmigo. El ejemplo clásico del Afro de esa accesibilidad, es eh, yo tengo piernas, brazos y mi cuerpo es flexible y cuando hay una escalera yo me subo a la escalera y puedo subir los peldaños porque mi cuerpo sube peldaños y la escalera es para subirse o la silla es para sentarse, porque tengo un cuerpo que se puede sentar pero mi gato no se puede sentar en mi sillón, sí, pero no como yo se hace bonitas, y en la escalera a lo mejor la sube de otra manera, como yo, a lo mejor no se agarra de las morillas, sino sube casi brincando, o baja, etcétera eh, Es decir, los cuerpos o las corporeidades las formas, se acoplan a los artefactos y los artefactos permiten ese acoplamiento, artefactos, lo que sea, la fórmula, la persona, la foto, lo que sea para que en esa interacción en activa, en donde circula todo esto que ya habíamos dicho la percepción, la emoción y la comprensión eh, en esos términos de ese acoplamiento agente, forma o artefacto que puede ser cualquier tipo de artefacto la silla una, una, un artefacto un abstracto una persona ese acoplamiento se da cuando, ah, cuando se produce esto que acabo de decir. Hay posibilidad de percepción coherente, emoción que tiene que ver con lo que hago y esto me genera una cierta convivencia. Eh, ya veo aquí movimiento y este, desde luego podríamos seguir, pero eh, si les parece, por cuestiones institucionales, tenemos que parar aquí y estamos muy agradecidas. Agradezco mucho que le hayan venido, que hayan invitado. Y desde luego aquí podemos hacer algo más con mucho gusto eh, traer sus un unidades o algo con mucho gusto lo haríamos y aquí trabajaremos más ya nuestras compañeras de, de. Solamente, ya que gracias por el aplauso. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quisieran unos minutitos? comentar sobre la experiencia sería muy interesante para nosotros, por favor? Este, bueno, pues, felicidades. Este, es interesante este tipo de conferencias para darnos cuenta de todos estos procesos. ¿no? Usted nos decía que necesitaba tres semanas para hacerlo y si que sí se requiere tiempo. Eh, yo quiero hacer un zoom como usted lo hizo con su violeta eh, específicamente quisiera preguntarle si en este microproceso realmente existe un, un proceso de comunicación porque en la teoría comunicativa de Habermas él propone cuatro, cuatro reglas específicas entre otras es que en la relación exista mmm, no exista una jerarquía ¿no? como lo manejan en este Bordeaux profesor tiene poder simbólica en este caso pues existe una autoridad y una persona que está aprendiendo me pregunto yo si en este proceso realmente puede existir la comunicación eh, de lo que tú dices eh, lo que me hace sentido es eh, es, esta, es esta pregunta eh, lo que los compañeros dijeron cuando dijeron lo que dijeron ¿Lo dijeron en términos del deber ser, o de lo esperado, o dijeron lo que dijeron en autenticidad, es decir, en originalidad? Eh, te vamos a preguntar. Bueno, yo creo que lo hicieron a partir de... Algunos sí lo dijimos posiblemente por lo que esperaríamos, o lo que los demás esperarían que escucharan de nosotros. Y algunos posiblemente sí lo dijeron en autenticidad de lo que vieron, por la tierra, ¿no? Él se ve auténtico, a usted quiera, ¿no? Pero a lo mejor nosotros reflexionábamos sobre de qué debíamos de decir para dar la respuesta correcta, ¿no? Ahí está la respuesta. Eh, tu respuesta es mi respuesta, tu pregunta. <risa> <risa> Gracias. ¿Alguna otra, por favorcito? Bueno, yo, más que comentario, es destacar ese apunte. De lo, lo que puede constreñir el aspecto institucional al trabajo dentro del aula pero sí valdría la pena resaltar que tomando o considerando las personas o los alumnos como personas en todo momento y el docente como persona, siempre hay un espacio para, para abundar en este eh, en este cruce de trayectorias de, de cada uno de los que estamos en ese espacio y eh, aportar lo institucional, los objetivos, los planes y programas de la asignatura pero también tenemos la posibilidad de ese mínimo y nosotros darle apertura hacia la diversidad de todos los que están ahí ¿sí? es decir, creo que se pueden las dos cosas, si nos lo permitimos eh, no se puede todo, pero tampoco entonces que no se puede nada si sí, Mercedes Sosa decía eh, cuando hablaba del bullito de la piedra poco a poco ¿no? se va enredando poco a poco en los intersticios ahí en donde poco a poco podemos reservar la mole institucional que está, está hecha para esa para eso la mole ¿no? y entonces eh, eh, poco a poco con pequeñas acciones públicas, pero ninguna index y sobre todo con la participación de, de cada uno personas. como persona personas algo más que quisieran comentar alguien que diga esto fue una tomada de pelo <risa> alguien que diga no bueno, mejor hubiera me que estaba en la cafetería o alguien que diga en esos términos, pues que eso yo ya lo sabía o no sería muy, muy interesante prometo no retroalimentar eso yo, pero, si, hay una, si hay una una, una, una balance, gracias, sí pues una observación sería, tú hacías mucho énfasis al principio en el hecho de eh, eliminar los ruidos, poner atención y que, y que esto solamente iba a funcionar si la implicación de quienes estábamos presentes era total. A mí me parece que eh, tomó 25 minutos solamente organizar esa parte y cuando dices, bueno, es que esto me va a llevar tres semanas, sí lo creo, pero no porque... Eh, eh, la actividad sea compleja, sino porque tus propias instrucciones lo han hecho complicado y te va a llevar más tiempo del que debería llevarte si las instrucciones no son claras y en la parte del diseño y de la implementación siempre la parte de las instrucciones tienen que ser muy cuidadosas yo creo que te pudo haber llevado menos tiempo la organización si las instrucciones hubieran sido claras desde el principio porque eh, me parece que no lo fueron al grado de que tuvieron que preguntar dos o tres compañeros a ver, para que nos quede claro, lo que vamos a hacer es esto, esto y esto y una vez que eh, llegamos a la parte de la actividad, interrumpiste en dos o tres ocasiones dos, bueno yo no te dos eh, dos ocasiones, en donde tu propia participación como mediadora fue la que metió ruido de nuevo a la actividad y evitó eh, eh, de alguna manera la autogestión por parte de quienes estamos presentes que pudimos haber realizado la actividad con una sola instrucción de una sola vez o bien eh, que se pudieron haber tomado otra serie de decisiones para la organización de la actividad eh, una vez que ya estuviera todo el público reunido, por ejemplo. O sea, me parece que eh, o sea, este ejemplo puede ser un ejemplo de cómo nosotros como mediadores eh, podemos facilitar o entorpecer en algún momento los procesos de quienes este, nos toca acompañar y en ese sentido creo que la parte de las instrucciones dentro del diseño tienen que ser bien pensadas y bien cuidadas Bueno, como prometí no no fue promesa sino dije que no iba a a decir, aunque sí quisiera decir, Pero no lo voy a decir yo, eh, no voy a decir yo mi de opinión, porque lo que tú haces y que lo agradecemos mucho es una distinción sobre el fenómeno, sobre la situación, no el fenómeno. Entonces, ¿alguien más quisiera hacer una distinción sobre las distinciones de nuestra compañera? Ay, por favor. Bueno, ¿sabes? yo dijero lo que acaba de decir la compañera, porque algunos es que entendimos la expresión a la primera a otro recibió más, más tiempo. Posiblemente, posiblemente, es porque eso, la, las instrucciones que usted dio rompió lo, lo que es clásico, lo que es común. Entonces sacarnos de esa zona de confort es lo que hace que uno reflexione, se repente realmente entendí lo que está proponiendo la doctora. Pues no es que no hacen nada las instrucciones. De ser así, ninguno habíamos entendido. Me parece que, justo va en ese sentido el comentario, nos descolocaste, o sea, llegamos con una perspectiva como eso de escucha y nos, nos llevaste a una dimensión donde tenemos que estar activos. Entonces eso sí nos, nos colocó en otra actitud eh, como, como público, como una actitud más activa de empezamos a asumir nuestro rol y tal vez ello. Hoy y yo a este tiempo que nos llevamos, entre que nos explicabas y logramos en, en entender la dinámica. Pero creo que lo más padre fue que nos descolocaste. Tuvimos que resignificarnos a lo que veníamos, porque veníamos con una perspectiva. Llegamos acá y nos descolocas. Y eso nos cobró, nos hizo que nos pusieras como alerta. ¿no? Estábamos todo el, el auditorio escuchándote pero porque ya teníamos una consigna en que teníamos que desempeñar un papel, no solo una, una postura pasiva. Y bueno, ese es el comentario. Lo otro es, creo que, gracias por darnos este espacio de, de, de tenernos en esta cotidianidad, en esta cuestión tan abrumada que tenemos de las eh, demandas institucionales, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, o sea, ¿cómo lograr que en un espacio, en el espacio áudico, propiciemos eso con estos alumnos. Realmente, que sabemos que somos heterogéneos y nuestros niveles cognitivos y de experiencia son diferentes, pero ¿cómo en un grupo de 20 eh, es un gran reto para el docente? ¿Cómo lograr que esos 20 aprendan lo que tú quieres enseñarles? ¿no? Por lo menos pensar en un concepto, que es el inconsciente, ¿no? pues cada uno lo va a entender de una manera diferente o sea, si sí es un reto y es algo de verdad muy complejo muy complejo pero me parece que pues tenemos que empezar por algo poco a poco eh, yo quiero agradecerle mucho el espacio porque yo en realidad estoy como casual yo vengo de otro país y yo le quiero agradecer en la enseñanza de hoy así como dice la compañera y además agregar que aquí habíamos múltiples pensamientos, múltiples, este, digamos, el nivel de trabajo de ella es diferente al mío y somos de artes, eh, los niveles de ellos y las profesiones son muy diferentes, la visión es muy distinta, no sé si la compañera es directora de escuela o colegio o, tiene, o es de algún estudio de currículum, no sé, pero somos tan distintos que a mí por ejemplo me enseñó un montón ahora, también ver digamos el nivel al que está viendo por ejemplo el niño o el adulto al que seamos profesores o mediadores más bien en mi país se trata de mediar en la educación no de enseñar eh, o no de instruir exactamente sino mediar para el aprendizaje entonces yo quiero agradecerle a usted porque sí, ese juego de preguntas a mí me sacó Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, perdón, perdón, pero tenemos que entregar el, el auditorio, el sport, por otra cosa, pero pues antes, eh, quiero entregarle el reconocimiento a la doctora Luna Katia Luna, por su participación como conferencista con el tema diseño de caminos de aprendizaje, de saber qué al saber cómo en el acompañamiento formativo desde una perspectiva Doctora Katia Luna,